Hola hola. Retomamos la segunda parte del de concepto o los conceptos de relaciones y funciones. En esta segunda parte vamos a ver el concepto de dominio y ámbito. Dos conceptos muy rápidos y muy fáciles de comprender. Recordemos que estábamos haciendo. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo construir relaciones de colores. Por ejemplo, las personas, la escogencia de las personas con respecto a los colores. También vimos los números pares y los números impares. Construimos una relación con ellos. Pero también Construimos una relación utilizando un criterio. Recuerden el criterio, x más 1, la fórmula x más 1. Bueno, vamos a tomar este ejemplo para ver el concepto de dominio y de hambre. Vamos. Ok, muy bien. Dado que tenemos esta relación, tenemos esta relación de A a B y tenemos elementos que se unen, desde A hasta B, como el 2 y el 3, por ejemplo. Bueno, entonces pensemos en el concepto de dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio de la relación DDR es un conjunto o es el conjunto, así se escribe conjunto con llaves, entre llaves. Vamos a escribir todos los elementos que se encuentran en el conjunto A. ¿Cuáles son todos los elementos? El 2, el 5 el menos 8, el 4, el menos 3 y el 0. Ese es el dominio. Cuando veamos funciones, más adelante vamos a ver qué el qué dominio son los elementos relacionados. Aquí pues tenemos todos los elementos eh, del conjunto A y ese es el dominio. El ámbito son los elementos relacionados en B. Entonces en este caso, el ámbito de la relación el ámbito de la relación, son los elementos en B. Vamos a escribirlos y se escriben igual, entre llaves. Decimos entonces, 3, 6, menos 7, 5, menos 2, y el 1. ¿Qué sucede si existen elementos extra? Si existen elementos, por ejemplo, un número como el menos 1, 5 por ejemplo, no tiene ningún elemento relacionado, y pensemos aquí en otro número como el 1 a pesar de que esta relación viene de un criterio, vamos a pensar de que existen <risa> elementos ahí que no están relacionados estos elementos, el 1 y el menos 5 no pertenecen al dominio de la relación ni pertenece el 5 al ámbito de la relación los, el dominio y el ámbito son los elementos relacionados bueno, hay otro concepto que lo voy a agregar que se llama el codominio de la relación. El codominio de la relación son todos, ahí sí son todos, los elementos de B, de el conjunto de llegada. Todos los elementos los colocamos acá y entonces decimos, incluido el 5, bien, ahí está, incluido el 5, observen que el 5 está incluido en este conjunto, el menos 5, perdón, que es el que no está relacionado. ¿Okay? Ese es el codominio, los elementos que, se, que están en el conjunto B, en el conjunto de llegada. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, tenemos conjunto de salida. Sí, el conjunto de salida son todos los elementos del conjunto A. Recordemos que ese es el conjunto de salida y el conjunto de llegada. Muy bien, quisiera ver un concepto más y pues me voy a pasar de página y voy a hablar de los pares ordenados. ¿Qué son pares? Pares ordenados, par ordenado. Cuando hablamos de pares ordenados, son parejas de números que están relacionados. Por ejemplo, podría pensarse que el 2 y el 3 son pareja porque están relacionados. ¿Cómo se escriben? Entre paréntesis. Y el conjunto, el conjunto de pares ordenados se escribe entre llaves. Y entonces el primer par ordenado es 2 y 3. El siguiente par ordenado es 5, 6, 8 negativo con menos 7. El 4 con el 5. El menos 3... Con el menos 2. Finalmente el 0 con el 1. Acá están todos los pares ordenados. Y los pares ordenados, valga la redundancia, se ordenan primero el X y luego el Y. Primero los elementos del conjunto de salida y luego el conjunto de llegada. X, Y. A estos les denominamos... Les denominamos pares ordenados. Y ese es el conjunto que contiene a todos. Muy bien, nos faltaría una última entrega, nuestro tercer video sobre la explicación de la representación gráfica y su interpretación para luego iniciar el concepto de función. Nos vemos en la próxima entrega.